Para mí, lo más interesante de este proceso de aprendizaje teórico y práctico, junto al periodo de prácticas sobre las herramientas del Teatro Foro, como. método, metodología que nos puede llevar a una transformación social que parte de nosotros, de la gente de abajo, de la comunidad, en su sentido más puro, es justamente la posibilidad de multiplicación. Vivimos en esta ciudad, Barcelona, bastante hostil, dura, Mucha pobreza, mucha exclusión, contaminada a tope, tanto ruido, tantos coches, tantas personas que nos visitan diariamente para tener un conocimiento completamente anecdótico de quienes la habitamos. El teatro foro sale como una herramienta para poder representarnos, mostrarnos, debatirnos desde los barrios a todas estas personas que la habitamos cotidianamente y poder hacer de ella una ciudad más vivible y compartible. Ha sido una pedazo de experiencia todo este proceso. Yo me llevo muchas cosas y sobre todo, sobre todo, el aprendizaje de todas las personas con las que he compartido durante este proceso, todas, desde las personas docentes hasta los compañeros, compañeras y con excepcional mención a las personas con las que he podido compartir este periodo de prácticas y a sus ganas de seguir continuando con el Teatro Foro hasta donde seamos capaces de llegar. Gracias a todas.